Uh, hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Sean bienvenidos a este video especial, el primer video del año. Y pues tenemos el evento 58 en esta ocasión, súper que fácil y sencillo, eh, como tener el cofre. Tenemos que ir a The Shrine, que está aquí a la izquierda. Vamos a The Shrine. Vemos aquí que está The Shrine. Seguimos por aquí. Seguimos por aquí, vamos hacia la derecha. Vemos el logotipo de Mortal Kombat. Vemos el logotipo. Seguimos hacia la izquierda. Y aquí tenemos el cofre. Aquí tenemos el bendito cofre. Espero que esta vez nos den Brutalities y partes especiales de la liga de combate. Esperemos y vamos a ver qué nos van a dar. Nos dan exactamente... A ver, a ver. ¿Qué nos da crónica? Y su famoso baúl nos da un Brutality de cero que genial. No tenía esa Brutality de cero Y también nos da un Brutality de Sonia. Un Guantelete para, Cassie, perdón, para Jackie Briggs. Una pistola para Cassie Cage. Un no sé qué cosa para Sonia. Y también un Guantelete para Jackie Briggs. Y no solo eso. También nos van a dar un sombrero de Ron Black que este sombrero me parece súper genial también el, una corona para Croni, para Cetrion y también una máscara para Nude Saibot, que ya realmente con esta máscara de Nude Saibot, ya logro completar todas las partes especiales de Nude Saibot. y pues bien espero que este video les haya gustado y sobre todo que vuelvo y repito les sea de muchísima ayuda para poder este completar sus partes y todo lo demás para aquellas personas que son coleccionistas de cosas de la liga de combate entonces espero que no olviden comentar y suscribirse hasta la próxima